Y esta sorpresa... ¿Eh? se compone yo hice un juramento voy a quedar mal hice un juramento voy a quedar mal Más mujer no lloro Vos ti voy a llorar Más mujer no lloro Vos ti voy a llorar Yeah. Bueno, mis amigos, eh, gracias a la a mi querida hermana Mildred Sánchez, candidata a diputada, eh, por esta sorpresa, por, por sorprendernos esta mañana con un aguinaldo navideño, con un jengibre. Eh, a, muy buena forma de hacer política, ¿verdad? Excelente, excelente. Gracias a Mildred. Muy genuino, muy genuino. ¿De quién yo lo aprendí? No sé, dilo tú, dilo tú. Sí, <laughs> De no, felicidades, de verdad. Muy Gracias. genuino y excelente. Claro. Una, una, una. Mi maestro, ¿Eh? mira, yo peleaba mucho cuando claro. me mandaban <risa> para la calle. ¿O sea, mío? Pero entendí que sí. yo soy de la calle. Eres sí, sí, toda, toda la vida. mío. ¿Quién me lo cogió? ¿Dónde está el egibre? ¿Dónde está? ¿Cómo va a ser? Porque yo lo tenía en la mano ahora mismo. ¿Qué pasó con el ejibre? Dale ahí, dale sí, ahí. ahí. He hecho por el pastor Catalicio. Riquísimo, te ese ejibre. Sí. Estamos caminando nuestros sectores, nuestra gente. Eh, buscando lo que hacíamos antes. Era es una tradición claro. de los aguinaldos, los a lo asaltos, anterior. con esos grupos de artistas jóvenes. Sí, veo muchos eh, jóvenes ahí. Jóvenes muy excelentes. Tienen un grupo palo de leña y estamos en la calle haciendo lo que nos gusta hacer. Ay, qué bueno. ¿Cómo Miren. se llama el grupo? Palo de muy, leña. Muy bueno el jengibre. Mira, me lo tomo. todo. Eso fue el pastor Catalicio que lo hizo <ríe> lo con todo. mucho cariño. Y, y, ese, y ese afán tuyo y de tu equipo de rescatar... Esas tradiciones tan hermosas eh, me llevan a mí a, a sentirme contento, porque vamos a tener unas representantes ahí. ¡Bien! Vale la Mildred, bueno, una pregunta. Bueno. Eh, sabemos que tú aún no estás de campaña porque no está abierta. Eh, sin, sin embargo, pregúntale. ¿Qué fue eso, qué fue? que la no trata bien. Te, Pero <risa> <mi> amiga mía. Desde <risa> es eh, hace mucho tiempo. Eh, ¿A qué debes tú, tú entiendes tú que se debe ese apoyo que tú has recibido del pueblo de San Francisco de Macorís? Wow. Al trabajo, al servicio. La gente está clara. La gente quiere, gente de servicio, gente cercana. La gente, gente te quiere, Mildred. La quiere. gente me ama. Mildred, yo me siento muy Mildred, no en mi Mildred es una expresión No es que social. me quiere, la gente me ama, hijo. La gente quiere a Mildred, la gente se identifica con Mildred, pero es también, yo me lo he ganado, déjame decirte. O sea, yo la he visto, la gente ha visto en Mildred. Una mujer que quería estar en una oficina, en un programa privado en Jevite, en Buenamusa, sí. y ese caballero dijo, es calle. La saqué yo, para la calle. Calle, calle. Y sí. yo me venía peleando, pero yo decía, ¿por qué quiero es para el de Amado? Tírame en la calle. Yo tenía preferencia con Malupa, y ella decía, ¿tú tienes preferencia con Malupa? Y yo, no, Mildred, lo que pasa es que tú te desenvuelves mejor hacia afuera con la gente, el trato directo con la gente. Y entonces, pero ella no lo entendía, ella quería estar en estudio, o era moza, bien. Y entonces... No <risa> lo entendí. Y ve, esto de lo que pasó el 6 de octubre, aquí en San Francisco de Macorís que fue donde yo fui la más votada. Hubieron muchos compañeros que me criticaron porque yo comencé a celebrar antes de que la Junta dijera que yo era ganadora. Y yo decía, no es que yo tengo que esperar a la Junta. El hecho de que yo gané en el sector de mirabal y en la organización Piña, de donde yo soy, donde yo habito, o sea, para mí fue un honor. Y, y de alegría de yo saber que es construido, que es sembrado claro, mi gente. Claro, eso es así. Porque la gente salir a votar, una, una cosa que la gente esperaba que nadie iba a votar ese día, porque tú sabes, y la gente hizo fila para ir a votar. Sí, sí. Entonces, para mí, eso es, yo estoy ganado. Usted está enfrente a la próxima diputada. Sí, Mildred, ¿Eh? yo lo que quiero confirmarlo con la ayuda de Dios, y yo digo, no es por vista. Mildred, tú, tú renunciarías Mira, a los privilegios estoy... de los diputados. Unos cuartos Ajelito. que le dan ahí para traer vehículos y todo eso. ¿Tú renunciarías a eso? A ella, Sócrates, ¿Eh? le responda. ¿Qué fue? Que pero, si o sea, tú renunciarías eh, a las exoneraciones, a las exoneraciones. Ex ¿Tú renunciarías a eso como una mujer del pueblo, una mujer no seria? No renunció, ¿verdad, Sócrates? ¿Eh? Es que eso lo dicen, yo lo que podría hacer buenas cosas con ese dinero. Exactamente. Bueno, bueno revertirlo, ajá, revertirlo, Bueno, es buenos proyectos. Es. Pero, Mira, yo tengo un compromiso con la juventud de la provincia de Duarte. Y lo he visto. Tú ves, todos esos jóvenes están ahí sin pagar un peso. Desde las 5 a, a las 4. ¿A ese no lo están pagando? A, ese que está a nadie. Ese, nadie está cobrando un ese peso. Amigo mismo, ese. ¿Este? Entonces, eh. se puede <risa> crecer corre, la juventud. A la, a la, la y aquí hay wow. muchos proyectos. Y tú puedes hacer muchas cosas. El que me conoces estás? sabe claro. que yo haría con lo que yo tengo en la mano. Milde. ¿Qué más actividades.? ¿Y qué es lo que recibe? Yo no, sé, no me he podido investigar eso. Es lo que bueno, recibe? son de, un cuatro, barrilito, eh, una cosa. 100 mil y pico de dólares cada dos años. Estamos hablando de, de que entre todos, que no hay entre, dinero, entre todos los, los congresistas, eh, cada cuatro años reciben siete mil y pico de millones de pesos. En exoneraciones solamente de vehículos, para que traigan vehículos eh, de, eh, vehículos. Eso, eso de lujo. Eso significa que podemos hacer una fundación donde tú hagas muchas cosas. Exactamente. Exactamente. Con eso Está muy lindo. mil dólares cada cuatro gracias, años mil, eh, No, Para que nos hables un poco de las diferentes actividades que han estado realizando, se están yendo a, lo, a las comunidades... Eh, vemos a otros que están haciendo eh, jugando dominos por ahí. En el caso tuyo. <risa> ¿Quiénes son los que están jugando dominos? Tú sabes vamos, que mira <risa> no es solamente política. Yo tengo pasión lo que yo hago. Nosotros estuvimos en Arenoso, en Villarriba. Vamos a recorrer todos los municipios, los campos. Y hoy estaba en mi sector, hermana Miraban, en el barrio mío. Estaba también. En o sea, estamos los que yo soy. ¿De dónde yo soy? De telenor Entonces tú no puedes olvidar tu esencia de donde tú vives y si tú estás, tú tienes que darle algo. Yo llamé aquí al conductor, aquí a mi querido amigo, le dije, ¿tú crees que puedo llegar? Porque tú sabes que hay cosas que sí, cambian. Claro. Y para mí una satisfacción me dijo, no, no, claro que sí. Y hay una gente que está de cumpleaños también. Sí, Vladimir. Vladimir, que quiero felicitaros, que Paula. también sí, claro. es un artista y que también. no se come sí. el bizcocho solo. ¿eh? ¿Sí? Sí. Y yo te voy a decir, nosotros vamos a llegar a todos los sitios, pero con lo que tenemos. Con sí. un grupo de jóvenes, músicos, artistas. ¡Qué compasión que estamos haciendo! Mildred, pero para hacer eh, tener una candidatura a diputado o a cualquiera, de vamos a decir, se necesita mucho dinero. Mentira, eso es mentira, eso es lo que le ha hecho creer al mundo, que para tú hacer política tienes que tener dinero. Yo, yo soy diputada y no tengo cuarto. ¿Qué te dice la gente? Mildred no tiene dinero. Solo que le dicen a la gente: No, no, usted trabaja por no, mí, no, que mi hijo no, no tiene dinero. Pero tengo dignidad, tengo sí. respeto. Oye, ¿trabajo tengo social pasión? hecho? Exactamente. Trabajo social hecho. Si tú, ¿Quién le ganó a.? Soy la Mateo. ¿Tenía dinero ese señor? ¿Quién le ganó? A Sonia Sonia. Polo. Polo, Polo mucho, sí, eh, Polo, Polo, eh, algo así. ¿eh? El, el, es, el no héroe de la sí. sí. No tiene <ríe> dinero ese señor. Igualmente con un regidor que fue lo más votado de la eh, República. Él, él ha sido diputado tres veces. Tú ves, eh. andan una pasola ¿eh? Pero la gente está cambiando. Mildred no tiene dinero, pero tiene cercanía, tiene pueblo, tiene deseo, tiene vocación de servicio y la gente lo la da. Bueno, Muy señores, bien, esa, bien. esa es la candidata a diputada Mildred Sánchez, mi hermana Mildred que ustedes ven quiero ser tu diputada yo. claro me traigo la galleta <risa> eh, gracias a Mildred Adiós, por amigos. la mini entrevista gracias a Mildred por el aguinaldo gracias por el jengibre gracias por tu presencia y gracias por todo gracias a usted, gracias, por gracias por ser tú gracias por ser tú esa soy yo ¿verdad? <risa> bueno vamos a una pausa mis amigos regresamos en breve no se vayan la hay más aquí. contenido de aunque todo, digan la que soy un muchachito aunque digan que soy un muchachito